Corrían los inicios de los locos años 40. Una década marcada por la Segunda Guerra Mundial. Pero en Estados Unidos, una película iba a traer la gran revolución. Sí, revolución que vemos hasta el día de hoy, siendo considerada la mejor película de la historia. Y, ah, ah, no, no nos estamos refiriendo a la película Mank, propiamente tal. Nos referimos a la película El Ciudadano Kane. Ya, y aquí es donde tú te preguntas, ¿qué diablos tiene que ver El Ciudadano Kane? Si el título del video dice Mank, ¡Oy, el profe me está engañando! ¿Cómo puede ser eso? No, no, no, calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Esto se trata porque la película Mank está basada en la escritura de la película El Ciudadano Kane. Y de la historia de Herman Mankiewicz, más conocido como Mank. This is Herman but to call him Mank. Para los amigos, así es que nos vamos a embarcar dentro de las tinieblas de Hollywood, desde los años en blanco y negro. Vamos a sacar las telarañas que tenemos aquí guardadas y vamos a hacer una gran referencia a una, no sé si la mejor película del año, pero por lo menos una de las más nominadas y sí que sin duda va a dar que hablar en estos Premios Oscar. Además está decirte que si no has visto la película Mank. Y ojo, si no has visto El Ciudadano Kane, <ríe> puedes puede salir de este video. Vamos a hacer una pequeña reseña en el primer momento, pero después si sí vienen los spoilers. Ya hemos resumido. Nomatlan, El Padre, Una Joven Prometedora y Judas y el Mesía Negro Así que, si no has visto la película, perfectamente puedes ir a ver el resumen de las otras películas No te olvides de darle al botón suscribir, es súper importante Estamos en una cruzada para poder llegar a los primeros mil suscriptores, así que vamos, que se puede Este es el Rincón del Profe, de La Capital de los Simios ¡Vamos con esa intro! La, la capital, capital de los, de los Simios, simios. La historia arranca con nuestro amigo Mank llegando a un rancho para pasar un proceso de recuperación debido a un accidente automovilístico que había sufrido. Aquí es donde a nuestro amigo Mank se le va a alejar de todos los visos posibles. El copete, el más fundamental, ya que Mankovich era bueno para el frasco. O sea, el loco le ponía y le ponía arma. Así es que. Está aquí, nos encontramos con la sorpresa de que este personaje, que está interpretado por Gary Oldman, en una uy, uy, uy, qué buena interpretación de Gary Oldman, loco, se pasó. Grande, Gary Oldman. Bueno, yo no he visto películas en donde Gary Oldman actúe mal. Partamos a hacer. Incluso cuando lo ponéis de hacer de bueno, hace un buen papel. Aunque le salen mejor los papeles de malo. Pero bueno, volvamos acá a la película. Entonces él, que no va a tener ni una gota de copete, en medio del desierto no va a tener dónde comprar. Porque encima están en un estado con ley seca. ¡Ah, qué terrible! ¿Cómo se puede trabajar así? Eso es imposible. Eh, salud. Bueno, a lo que nos convoca. Este desgraciado tiene que escribir el guión de la película más importante de toda la historia. Ah, pero bueno, sí. Obviamente él no sabía en ese momento que iba a ser la película más importante de toda la historia. La famosa película El Ciudadano Game de 1941. Por lo tanto. Aquí nos encontramos en 1940, cuando él está en el rancho, como él está con una patita mala, le traen a un asistente que eh, escribe como estas minas de los juzgados. ¿Se han dado cuenta que las locas, así los locos hablan y hablan y hablan, y ellas están como tin, tin, tin, con puro símbolos? Claro, son las que hacen después las transcripciones, hoy son secas las locas. Bueno, esta loca, que le va a ayudar a él, también hace más o menos lo mismo. Entonces él va dictando y él va, va hablando sobre, sobre la película, sobre las cosas que, que tiene que ver, y te va contando más o menos de qué se va tratando la película El Ciudadano, Kane. Entonces, aquí se hace un juego bastante interesante. Eh, si no has visto el Ciudadano Kane, te empieza a enterar de parte del Ciudadano Kane en la medida que va transcurriendo esta película Mank. Y está escrita de una forma en la cual Mank también, al igual que el Ciudadano Kane, va como flashback hacia atrás. O sea, va con recuerdos. Incluso cuando se asume el recuerdo, se coloca igual como que si fuera en un guión de cine. Por ejemplo, coloca interior o exterior. Eh, Locación, tanto, año, tanto aproximadamente, en, en, y en dónde se encuentran. Y ahí transcurre el recuerdo de, de nuestro amigo Mankivik. Durante la película se va a ir tratando, porque va, eh, va hacia adelante, va hacia atrás, va hacia adelante, va hacia atrás, pero dentro de lo que uno se puede ir dando cuenta específicamente es que nuestro amigo Mank va a tener algunos problemas con el, el que va a ser el protagonista de del Ciudadano Kane y aquí es donde eh, vamos a encontrar algo súper pero súper potente porque el Ciudadano Kane no les voy a hacer un spoiler con esto o sea un, la verdad no sé si no la han visto por favor corran a verla porque de verdad de verdad es la mejor película de la historia entonces esta película está basada o mira no sé si basada pero sí satiriza al magnate de la prensa William Randolph Hearst ah ese pues. claro yo sé que muchos de ustedes no lo conocen pero era el loco que la llevaba en esa época, él era el mero mero, el más bacán. Entonces, William Randall Hearst, ahí sí Hearst, él tenía la capacidad, él era dueño de, de medios de prensa, él era dueño de, de casas de, de disquera, él tenía una mansión gigante con un zoológico, o sea, y esto va a quedar graficado en el ciudadano, ¿ok? Ya, y aquí les voy a hacer un, un, un pequeño resumencito, chiquitito de la película Ciudadano Kane para que puedan entender Mank. Primeramente, eh, la película parte con el ciudadano Kane muriendo. Y era el hombre más importante del mundo. Entonces toda la prensa se acolpa diciendo ¿Qué mierda le pasó a Kane? ¿Cómo murió Kane? Y entrevistan al último sirviente que estuvo con él antes de morir. Y se enteran que el ciudadano Kane dice una palabra. Entonces toda la gente empieza a decir, ¿ya? ¿Qué es, diablo significa esta palabra? Y un Reportero comienza a entrevistar a todas las personas que estuvieron cerca de Kane. Y gracias a esto, es que la película comienza a tener una estructura. Van a visitar primero eh, cuando Kane era niño, o sea, van a visitar al, a los padres... Después van a visitar a los amigos de infancia Y cómo Kane fue creciendo Y a todo el mundo el periodista ¿Qué diablo significaba esa palabra Que había dicho Kane antes de morir? No le hago más, no les digo más porque la película Después se va construyendo sola y tiene una narrativa Tiene una imagen, tiene un campo De profundidad, no, es una obra de arte Es una obra de arte, entonces, acá dentro De la misma película, te van dando diálogos Que van a salir después dentro del ciudadano Kane Hay muchos detalles, como por ejemplo El guiño espectacular Que hacen en el minuto 29 de la película Oh, qué maravilloso, qué maravilloso. Sin duda debe ser una de las escenas más parodiadas del ciudadano King. La clásica mano con el vaso, o con, un, o con una botella, o con lo que sea, que se abre y cae. La han hecho los Simpsons, la han hecho en Padre de Familia, la han hecho en muchas otras películas. Mank también lo hace. Entonces esos guiños que te van dando se van a sentir mucho más sabrosos si tú has visto la película. Bueno, cuento corto, nuestro amigo Mank comienza a preparar su película, pero, pero, pero, pero, pero, pero tiene un gran problema. No tiene copete, entonces no se puede concentrar. Él hace que le traigan copete de contrabando, lo mete en unas botellitas chiquititas que pasen escondido y se pone a tomar. Y ahí aparece lo mejor de Mank, se supone que es lo mejor de Mank. La cosa es que comienza a escribir su obra. Y termina su obra. En tiempo récord logra hacer un guión de más de 300 páginas. Para que se hagan una idea, un guión en un guión de cine, una página es aproximadamente un minuto. Entonces, con un guión de 300 páginas para tener 300 minutos de película. No, al final la película duró algo más de 120 minutos. Pero obviamente, claro, porque tuvieron que recortar algunas escenas y otras cosas. 119 minutos dura la película final, el corte final. Pero de todas formas, era un guión tremendo. Y ahí es cuando nuestro amigo Mank dice, Oye, ¿sabéis qué? Es bueno lo que escribí, es terrible bueno lo que escribí. Así es que voy a hacer lo siguiente, le voy a decir a Orson Welles que la película es mía. Sí, que yo soy el escritor de la película ¿por qué? porque Orson Welles quería quedarse con todo el crédito de la escritura del guión, y Mank le dice, no, ¿sabéis qué? al final vamos a quedar los dos como guionistas y Orson Welles se enoja y dice Puta, tú tienes un contrato, ¿cómo lo vas a echar a perder? no, no, no, o aceptáis o aceptáis nomás y aquí la película se acaba abruptamente o sea, yo entiendo que hablen de la escritura del guión del ciudadano Kane, pero nos deja como muchas cosas abiertas nuestro amigo Mank va y, y es el, de todos los premios Oscar que estaba nominada, solamente gana uno que es el mejor guión y obviamente lo gana Orson Welles y Mankovic después a Orson Welles le darán un Oscar póstumo pero Mankovic te dice aquí la película que, va, que después no escribe más no se va a ver involucrado en ninguna otra obra maestra y que producto del alcohol va a morir unos años después a la edad de 55 años ven si el copete tiene su lado bueno y su lado malo a veces nos saca los demonios y con esos demonios nos puede escribir mejor así que salud <tose> <tose> Es súper complicado hacer un buen análisis de esta película y lo voy a resumir de la siguiente manera. Una película como Mank no puede vivir sin el Ciudadano Kane. Por lo tanto, si tú no has visto el Ciudadano Kane, es muy difícil que logres entender a cabalidad lo que significa Mank. Para todos aquellos amantes del cine arte y ese cine clásico que prenden exageradamente velita al, al cine antiguo, van a encontrar que Mank es una obra de arte y es magnífica porque está en blanco y negro y porque ocuparon un micrófono antiguo y comprimieron el audio lo máximo para que se escuchara. Y como grabado de esa época la idea era que ojalá que esta película haya sido encontrada como en un baúl de una de las grandes Casas cinematográficas Y que se haya filmado, cosa que no es así Incluso su director David Fincher Le colocó algunos guiños Como quemaduras de cigarrillo O como esos clásicos puntos negros Donde se juntan las películas Pero aparte de eso, eh, es una película actual Se puede ver eh, por todos lados eh, Cómo está escrito el guión Por cómo está estructurado Quiere ser una... ¿Cómo decirlo? A ver. Quiere copiar al ciudadano gay ¿eh? Y eso es lo extraño, porque es una película que habla de la escritura del Ciudadano Kane y después quiere imitar cómo fue rodada y cómo fue hecha el Ciudadano Kane como si fuera un homenaje pero la verdad es que aquí debo detenerme y decir no, no, no le queda tan bien si bien la película es súper limpia en ese sentido muy bonita muy estética pero todo aquel que haya visto El Ciudadano Kane me va, podrá estar de acuerdo conmigo en decir que El Ciudadano Kane es 10.000 veces mejor que esta película esta película te puede traer añoranzas del Ciudadano Kane te, uno puede entender los conflictos internos que, que llevaron al Ciudadano Kane pero la película de verdad se siente que dentro de esos 2 horas 12 que dura la primera media o sea, la primera hora hora y cuarto incluso no pasa nada y es al final donde yo creo que David Fincher se vio apurado eh, tienen que decir chuta ya lleva una hora y media y hay que terminar la película y el final se siente tan apresurado pero tan apresurado que no le hace juego a la película que quiere imitar, porque la película que quiere imitar está construida de una forma espectacular, todo tiene su tiempo todo tiene su, eh, su atmósfera sus tiros de cámara, sus luces sus sombras, en ese sentido el señor McCain es maravillosa, pero acá te tiran, sobre todo la, la última parte, hay dos escenas que yo voy a marcar profundamente dentro de esta película, una que se da como en el minuto 40, que es cuando empiezan a hablar de política para mí es la mejor escena de la película porque aquí podemos ver a, no, eh, a nuestro amigo Mankiewicz enfrentándose al gran magnate de los medios en una tertulia y en el cual hablaban de qué es lo que era socialismo, la diferencia entre socialismo, comunismo, nazismo y los candidatos que se querían tirar para, por el partido demócrata y por el partido republicano en la zona de California. Para, para muchos dirán, hoy oh, California siempre ha sido demócrata, siempre gana... Ya arrasa la elección estadounidense. No, no, no, no. Eso hace poco nomás, que se pusieron progres. Pero antes, el, el estado de California siempre fue muy conservador y siempre fue un nicho del Partido Republicano. Así es que acá también te lo muestran. Todos los dueños de prensa, todos los dueños de los medios apoyaban al candidato del Partido Republicano en el medro del, del candidato del Partido Demócrata. Y la historia de Mankiewicz, como se va construyendo, en el fondo es la inspiración final para el ciudadano Keynes. Pero encuentro que si quisieron hacer una parodia, le hubiera salido mejor ¿Por qué? Porque también Casi al final de la película Nosotros vamos a ver Cómo nuestro amigo Mankiewicz Va a entrar en, en, en la sala Donde estaban todos Estos magnates Teniendo una cena Y él llega sí, Pero raja raja Pero raja curado. Y se le ocurre Decir Hagamos una historia Una historia en el que Bla bla bla bla bla bla. Y te cuenta La película El ciudadano Kane ¿okay? Te la resumen loco ahí Y tú decís Ya Y después se ve que Eso es lo que él escribe En el guión entonces, bueno, entonces, ¿para cresta metiste los otros, todos los otros flashbacks desde los años 30 para acá? Y todas las conversaciones que tuvieron después no tenía ningún sentido si era una pequeña vendetta personal. ¿Por qué? Porque habían tratado de difamar al candidato demócrata. Eh, fue un cierre bastante torpe, encuentro yo, que le quita, le quita un poco de grandeza a, a la escritura del guión de semejante hora. El ver enojado a Orson Welles eh, también es épico. Porque se enoja igual que en la película y esto hace de que una de las escenas de Mankiewicz Después se transforme en una de las escenas yo creo que ancla y fundamentales de la película sí. Dentro de Mankiewicz te hacen un, spo un spoiler perdón de qué es lo que es uh, Roseborn Y tú que así como ya si no cachaste eso porque no habéis visto el ciudadano Kane Después cuando veía el ciudadano Kane es como ve los sospechosos de siempre Entonces mucho pero mucho mucho cuidado con eso En el fondo una película que se construye sobre la base de otra película y que sin ver la otra película no funciona, no considero que sea tan buena película. Es como cuando se hace una adaptación de un cómic o de un libro a una película, por ejemplo El Señor de los Anillos. Mucha gente que leyó el libro El Señor de los Anillos dijo, oh, pero es que faltó esta parte, que no es tan buena. Pero la gente que no había leído el libro encontró que El Señor de los Anillos era una obra maestra. Pero la gracia es que El Señor de los Anillos, tú, sin haber leído el libro, puedes entender perfectamente de qué va la, la obra. Acá con Mank, si tú no viste El Ciudadano Kane, cuesta mucho enganchar con la película. Por lo tanto, si una película necesita de otra para poder explicarse, es que la película no es tan buena. El guión no fue tan bueno. Esta película de David Fincher está nominada a 10 premios Oscar. Sí, 10. Uno más que el ciudadano Kane <ríe> Está nominado a Mejor Película Mejor Director Mejor Actor con Gary Oldman Que ay, ay, ay, a ver Estaría peleando el primer lugar con Anthony Hopkins en este momento Sí, los dos, un papel potentísimo Mejor Actriz de Reparto, Amanda Seyfried Uy, uh, también, muy potente Mejor Banda Sonora Mejor Sonido Mejor Diseño de Vestuario Mejor Cinematografía Mejor Maquillaje y Peluquería Mejor Diseño de Producción Esta película Que nuestro amigo David Fincher tenía como guión el guión de su padre, que dice en las malas lenguas que tuvo que suavizarlo porque se iba muy en contra de Orson Welles, al final va a resultar, si bien no me dejó conforme en un 100% yo esperaba mucho más sabiendo que era la historia de cómo se escribió el gran clásico del Ciudadano Kane yo creo que esta película al querer compararse con esa película no logra el objetivo y por lo tanto va a estar a un 10% de lo que es la película ¿por qué todos está nominada a tantos premios Oscar? bueno debemos pensar que el año pasado fue un año bastante típico para los premios Oscar muy pocas películas se estrenaron y además a Hollywood le encanta mirarse el ombligo entonces una película que hable so sobre cómo se hacen las películas cómo se escriben cómo se fila. Que es lo que hay detrás del mismo del, de la misma industria a Hollywood Lenkan. Entonces, como sonan bastante autorreferentes, van y la van a nominar a, a todos estos premios. Mejor película, no creo que lo gane. No Land es mucho mejor película que esta. Eh, mejor director, David Fisher. uff, yo creo que el mejor dirección también se la va a llevar No Land. Mejor actor, Gary Oldman. Ay, ay, ay, está complicado aquí. Gary Oldman está. Yo creo que sin Gary Oldman esta película hubiera sido infumable. Gary Oldman sostiene la película por completo así que y era una película para que se lo busca, para que estamos con cosas entonces sí yo creo que Gary Oldman podría ganar el premio aquí de la Academia mejor actriz de reparto yo creo que debería ganarlo Amanda Seyfried hace un papel increíble Banda sonora, no. Mejor sonido, no. Mejor diseño de vestuario Sí, debería ganarlo. Mejor cinematografía. Sí, está bien hechita. También puede estar ahí peleando. Mejor maquillaje y peluquería también. Y diseño de producción también. Van a ser Oscars menores los que se va a llevar esta película, pero no creo que los grandes Oscars, los que toda la gente espera y quiere, no se los va a llevar. Así es que. hagan su apuesta. Este día 25 de abril vamos a estar también aquí transmitiendo por Capital de los Simios para que nos puedan sintonizar a partir de las 8 de la noche la ceremonia de entrega de los Premios Oscar. Y si llegaste después, no importa, podrás seguir viendo el resto de las recomendaciones que nosotros hacemos. Esto es todo por esta edición. Recuerden, esta es la, el Rincón del Profe de la Capital de los Simios. Yo soy el Profe y nos vemos en la próxima recuerden suscribirse y déjame en los comentarios qué te pareció esta película si de verdad crees que es mejor que el ciudadano game como yo he escuchado algunas críticas por ahí o de frentón si viste o no viste el ciudadano game y, y no entendiste el en manga porque para aquí estamos con cosas eh, a veces es difícil entender la película si no viste el ciudadano game eso es todo y nos vemos chau chau chau chau chau